Hoy en mi canal de YouTube veremos por qué en la China están estos gatos que mueven así la mano Y por qué, es una historia muy larga que, bueno, ¿tú te la sabes? No, no se la sabe, qué pena, pues la cuento yo Bueno, pues en la China hace, tú a saber cuándo, un, una casa... Un, había, un, había un incendio. Que te quedes ahí. Ahí. Bueno, tú quédate aquí, ¿vale? Hubo un incendio y el gato se dio cuenta y los los que vivían en la casa no se dieron cuenta. Y, en, y entonces, como no se dieron cuenta, el gato les avisaba y les avisaba y ellos decían, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y el gato les llevó a, a, a donde estaba el fuego y, y se salvaron todos. Bueno, y eso no ha pasado, solo en la China Hace un año, por ejemplo, pasó un... Había un señor que estaba con su gata en la casa Tenía un costipado Y se estaba, se estaba quemando el horno Porque había dejado encendido Y él no se daba cuenta porque estaba resfriado y no olía bien Y entonces le avisó la, la gata Y se dio cuenta y se salvó Bueno, este gato tenía pilas Pero se rompió por dentro porque, bueno, no es de muy buena gana. ¿Y tú qué? ¿Tú avisas del fuego? Eso lo tomaré por un sí. Bueno. A Lo que ha costado ¿eh? que te quedes aquí tranquilo, ¿eh? No. Quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, Ah, y también voy a resolver una duda. Eso pasó en la China. No en Japón, eh. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, ¿Si quieres algo? ¿Qué es algo? ¡Hay fuego! No hay fuego, a ver. ¿Hay fuego? No, no hay fuego, ¿verdad? Eh, ¿hay fuego o qué? ¿Qué quieres, a ver? ¿Hay algún ratón? ¿Alguna lagartija? ¿O es que estás esperando a algún amigo tuyo fuera? Creo que no, ¿eh? Bueno. A ver, ¿te sabes la canción? ahora que sí? Sus, sus, suscríbete Y dale like si quieres Sus, sus, suscríbete Coméntalo si quieres Sus, sus suscríbete Y dale like si quieres sus, sus, suscríbete Bueno, en comentar Podéis comentar algunas sugerencias sobre lo que pasó Está moviéndole la mano con el rabo ¿okay? Bueno, si queréis alguna sugerencia lo ponéis en comentarios y en cualquier momento donde esté lo, lo miro y os lo respondo. Eh, bueno, puedes irte ya si quieres. Y bueno, pues eso. Todos los comentarios que no sean muy adecuados también serán censurados. ¿eh? Eso también. Y si queréis este vídeo copiarlo y subirlo en vuestro canal, si es que tenéis, os doy permiso, pero tenéis que suscribiros y darle like. Si no, el vídeo será censurado. ¿Eh? Adiós y hasta el próximo vídeo.